Bueno, primero es un gustazo saludarlos porque afortunadamente existe este mecanismo, esta plataforma que nos permite comunicarnos y eso es maravilloso en estos tiempos. Muchas gracias a los cuatro por estar aquí. Vamos a empezar con las reflexiones que tienen que ver con lo que ustedes han visto, han trabajado, han experimentado a lo largo del año. No hay una agenda específica, por favor coméntenme lo que les parezca más importante a favor de su trabajo, de su ejercicio, de lo que ustedes entienden, quieren transmitir para que otros muchos lo escuchen. Este video lo voy a mandar a Europa, lo voy a mandar a el continente sur y lo voy a mandar a Estados Unidos y Canadá. Si puedo también lo mando a Asia, Oceanía, porque hay referentes que nos escuchan, y que quieren saber cuál es exactamente la temperatura de México, porque hay muchos ilusos que creen de México cosas que no son, y no saben cosas que sí son. Entonces, si ustedes me permiten, yo les voy a mandar después una agenda a donde lo estoy mandando para que ustedes sepan perfectamente para dónde se fue todo lo que hablamos el día de hoy. Muchas gracias. Vamos a empezar, si no les parece mal a los caballeros por las damas, cualquiera que quiera iniciar, Jackie o Berenice, eh, bueno, pues muchas gracias primero que nada licenciado David Peña eh, por, por la invitación a, a esta charla y gracias a todos los integrantes por también tomarse el tiempo para estar aquí creo que mmm, algo, algún aprendizaje que nosotros hemos tenido a lo largo de este año y el año, desde el año pasado eh, es fortalecer las alianzas creo que nos ha funcionado más ahora que estamos como que estábamos tan acostumbrados a estar juntos de manera interpersonal, de manera física, y que logramos transform, o sea, transformar esa comunicación y esas alianzas a distancia, ha tenido muchas ventajas, porque gracias a eso podemos estar el día de hoy aquí juntos, estando en distintos estados de la República, y podemos trabajar de manera muy efectiva eh, con algunas otras alianzas que tenemos, no solamente, y no nos, no, no nos enfrascamos, por ejemplo, en nuestro caso de Nuevo León, ¿no? sino esto nos permite como trabajar de manera interdisciplinaria, de manera inter, interasociaciones con otras organizaciones que están en otros, en otros estados de, de nuestro país, y no solo en otros estados, sino en otras partes del mundo. Entonces, eso creo que ha sido muy enriquecedor, sin embargo, creo que al mismo tiempo, por ejemplo, un, una situación que a nosotros nos está pasando mucho con el programa de educación es que están cansándose los jóvenes. Los jóvenes están cansados, ya estamos un poco agotados de, de estar tras una computadora todo el tiempo. Creo que sí hace falta esa conexión que nos permitía seguir, seguir eh, enfocando causas. Los pacientes incluso han, se han mostrado... Como que sí les beneficia por el tema de los efectos secundarios y el tema de lidiar con una patología y estarlos trasladando. Hemos tenido muchas ventajas en eso, pero con los estudiantes es algo que sí nos, nos hace mucha falta. Y no, ni se diga el tema del, del de, por ejemplo, en nuestro caso, los cánceres raros, el tema del desabasto de medicamentos, el tema de la falta de atención a otras enfermedades que no sean COVID, el tema a responder ante, ante solicitudes que no están a, asociadas a esta pandemia es algo de lo que nosotros creemos que es un grande problema en, actualmente. O sea, no vemos respuesta, no vemos, por más que intentamos incidir y empujar y decir que el cáncer también, el cáncer no se detiene, las enfermedades raras no se detienen, hay, hay mucho más, ¿no? Porque la gente se sigue enfermando, la gente sigue teniendo enfermedades raras, los niños siguen naciendo y no hay, no hay esta tensión que quizás en un punto todos decimos, no, y vamos avanzando muy bien, llegó la pandemia y pum, todo se detuvo. Entonces, creo que eso es lo que, a grandes rasgos, lo que nosotros podemos observar del año pasado y este. Y, pues bueno, a seguir luchando y a seguir formando alianzas para ser escuchados. Jacqueline. Gracias, Beren. Sí, bueno, pues igual, de igual manera agradecer este espacio, como siempre, David, y con mis compañeros, a quienes estimo y reconozco mucho el trabajo que realiza cada uno. Eh, quiero comentar que eh, específicamente la temperatura pues creo que aquí en México, eh, no sé a nivel global, pero hablo por nuestro país, mm, sí efectivamente cambió, evidenció muchas cosas que ya se venían arrastrando o eh, caminando muy lentamente o nulamente en el tema, sin embargo creo que nosotros como líderes de, de sociedad civil representando a los pacientes o a la comunidad de enfermedades raras en México, Creo que ya estábamos ciertamente no acostumbrados, pero sí ya teníamos una visión específica de que siempre hay falta de presupuesto, hay falta de sensibilidad, de voluntades. En fin, esto para nosotros no es algo nuevo. Creo que nosotros hemos manejado mucho este tipo de cosas desde diferentes ámbitos y justamente la resiliencia, pero también la puntualidad y la... la, la el seguimiento y sobre todo la persistencia es lo que nos ayudó en poder lograr o dar continuidad a algunos objetivos que ya veníamos trabajando desde hace años, no de ahorita. Eh, si bien el sistema de salud de México nacional, como bien lo ha dicho David, eh, se desnudó ante la pandemia, sí, pero también se desnudaron la sociedad civil. ¿Por qué? Porque justamente nosotros no podíamos dar un paso atrás eh, sabíamos que efectivamente estábamos pasando por un momento complicado como todo el mundo y hasta la fecha seguimos, eh, eh, digamos, entendiendo, tratando de entender qué otras cosas podemos nosotros adecuar, además de la pandemia que ya esté, que está encima y que no sabemos cuándo vaya a terminar incluso. Pues creo que es muy importante, eh, como bien lo dijo, ver en las alianzas, pero también la puntualidad con la que uno hace las cosas, el compromiso permanente y el trabajo de todos los días. Eso es lo que realmente nosotros como líderes de, de sociedad civil estamos siempre comprometidos y creo que el trabajo habla por sí solo y que ahora menos que nunca la comunidad de pacientes necesita eh, retroceder en el tema. Sin embargo, siempre lo digo, el, el tema que tiene que ver con la interlocución con toda la comunidad es muy importante porque no permitimos nosotros que se contamine la información, qué hay, qué no hay y qué se ha hecho y hacia dónde vamos. Entonces, por eso es muy importante este tipo de espacios, porque a nivel nacional es muy importante que la comunidad esté bien informada, esté atenta a lo que se está trabajando y también esté activamente como paciente eh, pues participando desde la parte que le corresponde. Sobre todo tomar decisiones bien informadas y a sabiendas que nosotros estamos aquí trabajando y alzando la voz y trabajando todos los días puntualmente para avanzar y no quedarnos estáticos. Siempre he dicho el gradualmente avanzar eso es otro que nos va a llegar, llevar a la meta de finalmente al cumplimiento de los objetivos que falta mucho por hacer. Entonces ese aprendizaje es el que nos tocó vivir o nos está tocando vivir y no es muy este, diferente a otros anteriores, creo eso es algo personal ¿no? y bueno, por el momento esa es mi opinión David. Gracias hija. Juan Carlos. Los okay. viejos al último, tú y yo, ya los has. ¿Qué tal? Muy buenas noches, David, compañeros, siempre con el gusto y el respeto que, que, que, que me merecen todos, el trabajo puntual de todos ustedes. Me enriquece a mí y me hace sentir que estoy en el lugar correcto, con las personas correctas, como hace mucho no lo estaba. Y eso a mí me, me, me ha parecido la, el primer gran paso que, que vi este año fue ya no desgastarme en, en luchas inútiles con eh, organizaciones que no van a entender que la que el, no todo es acumular dinero ni acumular po eh, poder ni acumular nada de lo que a ellos siempre les gustó sino sumar sumar de manera horizontal trabajar eh, en equipo y respetarnos todos como como eh, eh, trabajadores en función de una causa tan particular y noble como son las enfermedades raras. Todos ustedes me han enseñado mucho este a Jackie le reconozco enormemente la labor que tan y tan eh, impresionante que ha hecho y que sigue haciendo en función de, de, de, de ampliar el, el tamizaje neonatal que es una una batalla que merece el respeto de todos, el reconocimiento de todos, y que además ella la ha llevado con una gallardía y una entereza como pocas personas pudieron haberla llevado. Eh, aprendí de, de gente como Jackie, como, como tú mismo, David, que bueno, tú ya desde hace años me vienes enseñando muchas cosas y, y un, camino, un camino correcto y directo. Eh, pero básicamente este año, o lo que va del año, eh, me enseñó que eh, el trabajo que tenemos que hacer más allá de la situación tanto política como económica como de pandemia en la que está eh, metido el mundo, eh, nuestro, nuestra labor no puede parar y prueba de ello es que en este año hemos hecho ya seis donativos de factor de la coagulación a grupos vulnerables como son la comunidad de personas, de comunidades indígenas que se albergan en la Casa Mil, de los Mil Colores, Estamos por hacer un último, supongo que va a ser el último donativo del año, este, que tenemos que enviar eh, el medicamento a Tamaulipas. Y hemos estado muy, activo con el, con, muy activos con la donación de producto. Además, este, pues hemos, eh, nos hemos incorporado muy de lleno con la, eh, a colaborar en organizaciones como la propia Fénix y como la ULAPA, que donde hemos tenido aprendizajes también importantísimos y donde hemos externado opiniones de manera libre y, y, y que son bien recibidas, a diferencia de en otros terrenos donde nada de lo que decíamos parecía que este, gustaba a los ojos de nadie. Eh, hemos tenido un trabajo intenso, eh, más allá de los problemas que aún una, una administración en la que nosotros teníamos eh, puestas muchas esperanzas, pues sí, honestamente creo que nos ha quedado mucho a deber a todos nosotros, creo que eso es algo que todos estamos conscientes de, de este asunto, pero que bueno, pues hay que, eh, tenemos que seguir trabajando, y el punto que a mí me parece eh, una auténtica revelación que, que hemos tomado de, de lleno y de manera muy seria, son, son esta, esta incursión en medios sino muy masivos, sí, con un alcance bastante respetable y, y bastante interesante. Eh, el programa de, de Hemofilia y Otras Rarezas eh, es un programa que, en el que ya nos buscan compañeros de la ULAPA para externar todos sus, todas las inquietudes y, todos, el, y todo el trabajo eh, que, que vienen haciendo, por ejemplo, como, como el doctor Pablo... Morales Males, hicimos una serie de tres programas sobre su investigación del genoma eh, este, de los pueblos originarios y del genoma ancestral de los pueblos originarios. Y de repente me, me topo con, con comunicados de Pablo que me dejan muy satisfecho agradeciendo infinitamente porque ya en el momento casi de acabar el programa ya lo habían contactado otros, otros este, investigadores de gran calado y de importancia. Para sumarse a este esfuerzo. Entonces, el hombre está fascinado. Tomé capturas de pantalla, yo luego te las hago llegar, David. Este, se las hice llegar a Metanoia, que es el canal, ¿no? <risa> Primero. Y, y me pareció fantástico. Además, hizo extensivo y público el agradecimiento en, en la misma ULAPA, en, en, el, en el grupo de la, de la Asamblea uh, este, General de la ULAPA. Eh, y bueno creemos que estamos haciendo ahí una labor sin querer bastante interesante por cierto, este, tengo ahí un, un pendiente con Jackie porque sí quiero hacer un programa con ella para que nos hable de, este, de esta labor que, que, que tuvo y que ha tenido con lo del tamiz no natal, más allá de sus estupendos programas que ella misma este, sube y donde nos informa puntualmente toda esa maravillosa labor que ha hecho así que creo que esa es la actividad más destacable. Más allá de igual, seguimos cabildeando con autoridades, no tanto porque la pandemia siempre ha sido como una una barrera, y de repente tomabas el teléfono y llamabas y nadie te contestaba, y, y bueno, ¿Para qué te cuento, David, si tú más o menos conoces esta historia? Pero seguimos, seguimos haciendo fuerza, seguimos teniendo presencia, y nos siguen tomando en cuenta mucho las autoridades, inclusive en, en media pandemia nos llegó una contestación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde nos decía, señores, la clínica regresa al centro médico, nada más que me dice la gente del IMSS que usted no le ha pasado la lista para decirle qué pacientes van, que no es así tan fácil. Hay que sentarnos para que sepamos quién, cómo, cuándo y dónde. En fin, pero bueno, al menos ya nos contestaron de esta manera y, y bueno, nos hemos, hemos aprendido a que aún en las peores condiciones... El trabajo puede ser muy satisfactorio y puede dar frutos eh, muy puntuales, siempre y cuando esté uno rodeado y, y acompañado de la gente correcta, como creo ahora, no creo, estoy seguro ahora, lo estamos. Esa ha sido mi experiencia en, en lo que va del año, mis queridos compañeros. Muy bien, muy bien. ¿Ya usas? Alex... Bueno, pues a complementar un poquito lo que han dicho todos ustedes, ¿no? Es el, el, aparentemente el, la problemática es muy similar, inclusive igual en muchos de los temas, ¿no? Aquí es muy importante este, pues las alianzas, las alianzas entre las organizaciones de enfermedades raras, entre los pacientes, entre las familias. ¿Por qué? Porque así nacimos como asociación, ¿verdad? Todos nosotros nacemos porque tenemos un problema personal, y ese, en la búsqueda de resolver ese problema personal, pues vamos encontrando familias que tienen el mismo problema y pues vamos haciéndonos fuertes a través de alianzas individuales este, y creciendo, ¿no? Yo conocí a David en el 2002, 2003, por allá, donde iniciamos, hicimos un bloque junto con Jesús Navarro, este, pues para hacernos presentes, ¿no? Y de, y de alguna manera buscar estrategias eh, enfrentarnos al sector salud con con temas que ellos no conocían ¿verdad? explicárselos y que aceptaran es muy importante ahorita este manejar redes muy importante estar presente siempre este estar trabajando con los legisladores verdad este empoderar al paciente empoderar al paciente que que el paciente se sienta de alguna manera no como una carga Sí, como, como una persona útil para, para el sector salud, para el sector eh, este, de trabajo, lo que sea, ¿no? Entonces son temas difíciles, son temas difíciles que nos hemos, nos hemos ido enfrentando eh, con ellos siempre, ¿verdad? Y obviamente cada sexenio las, las reglas cambian, ¿no? Yo pienso que este año pues ha sido atípico, la mitad del año pasado y este año ha sido totalmente atípico por lo de la pandemia. Sé que viene un año muy difícil, el 2022 este por falta de recursos por las eh, candados que está poniendo el mismo gobierno federal para para las este donaciones a las personas físicas etcétera no entonces tenemos que ir cada año cada sexenio buscando buscando buscando cómo le vamos a hacer verdad para poder seguir con nuestro fin no que es ayudar a los pacientes verdad empoderarlos y estar presentes entonces, pues este tipo de ejercicios que David siempre ha impulsado mucho estar haciendo alianzas este, con las demás asociaciones, no solo nacionales, sino internacionales, pues es muy importante para todos nosotros porque de alguna manera permea los beneficios que David obtiene en todos nosotros, ¿no? Y al llegar los beneficios a las asociaciones, pues podemos hacérsela llegar hasta el paciente más humilde que esté en Chapas, ¿no? Entonces, este, adelante David y felicidades por el esfuerzo. Y aquí estamos, ¿no? Yo les agradezco a todos, primero sus comentarios, porque nutren y hacen que sea posible entender cuál es la frecuencia que cada uno de ustedes tiene y ver de esa frecuencia qué coincide con nosotros. Justamente como está diciendo Alejandro, hace muchos años, hace más de dos décadas, hemos estado trabajando en, en bloque, algunas veces más, algunas veces menos, pero siempre buscando esta condición que permita que haya... Algo diferente a favor de los pacientes, porque como todos ustedes saben, si seguimos haciendo lo mismo que no ha dado resultados, pues no vamos a tener resultados. Así de sencillo. Eh, desde la Federación Access Salud y el proyecto Deseo, hemos impulsado tres ejercicios que son para nosotros importantes porque, como dijo Alejandro, hay una corriente que al tomar impulso, puede permear a más, y eso es benéfico para todos. Estoy eh, intensamente trabajando para que en Latinoamérica tengamos una plataforma correcta que no solo trabaje de manera coaligada, sino que permee a favor de espejo de resultados que sean favorables para otros países, espejo de resultados que no sean favorables los quitamos de la esencia. Eso es muy importante y lo estamos haciendo como dijo Juan Carlos en ulapa hemos tenido una buena recepción de parte de los del cono sur, son gente que como nosotros trabaja, que como nosotros es abocada a estos temas y que en algunos casos existen coincidencias muy afortunadas que podemos nosotros aprovechar. luego por otro lado estoy trabajando intensamente con una región que yo no trabajaba antes, hacia Oceanía, porque de ahí van a venir aproximadamente 100 medicamentos en los próximos dos años, 100 medicamentos para enfermedades raras y eh, también traen 22 terapias génicas que tienen que ver con muchos pacientes que hoy mismo tienen terapias diferentes, vienen terapias génicas para Fabri, viene terapia génica adicionales para Gaucher, viene terapia génica para algunos malestares del tipo canceroso. O sea, hay que estar involucrados correctamente con ellos porque es la única plataforma que nos puede permitir tener la información y la información es una herramienta fundamental. Si tenemos información, tenemos poder. A la gente que estamos contactando en aquellas regiones, la queremos tener cerca en una condición de posibilidad de comunicación inmediata y la otra parte que estamos trabajando es estoy intentando porque me cuesta trabajo delegar en la gente de la federación y pido un deseo que vayan integrándose la, el relevo generacional eso es muy importante porque no, no es que yo me vaya a retirar mañana pero pero sí es importante que el relevo generacional empiece a trabajar en lo que normalmente yo no permitía que trabajaran porque los sentía muy amateurs en el tema. Hoy Toto está trabajando temas de difusión en Estados Unidos, en Europa. Paulina está haciendo su trabajo, que lo hace muy bien. Me da mucho gusto compartirles que ya ahora ya, ahora ya tiene maestría. ya No sé qué más va a hacer ahora, pero ya tiene maestría. Y eso para ella es importante. Entonces, el lado de la delegación, es decir, el lado de dividir el trabajo para que todos podamos colaborar de una manera más inteligente ha sido algo que yo he venido haciendo. Este compromiso de plataformas de comunicación, tal y como se, señaló Berenice, sí ha llegado a un punto en que para muchos ya es cansado. Eh, la semana pasada, la semana pasada, tuve 39 Zooms. O sea, ya estaba hasta la madre de Zooms. Ya, ya, ya no sabía ni qué hora era. Y en verdad tengo que delegar zooms, porque 39 fueron muchos y, y fue la semana de más zooms. Yo calculo que debo tener dos o tres máximo al día, pero no diez. Es, es, es mucho, eso es mucho. Entonces, eh, estaba agotado, pero verdaderamente agotado. Y estoy proponiendo que haya una diversificación en cuanto a quién va a atender, una división en cuanto a, a quienes van a estar atentos al tema. Ya sabemos que... Uno dice algo y luego uno mismo se desdice, porque según ya no voy a estar, pero estoy, estoy haciendo todo lo posible. Como decía alguien, yo no hablo con mis amigos ni con mis conocidos para compartirles mis ideas. Yo hablo con mis amigos y conocidos para entender de las suyas, porque eso es más rico. Lo que dicen mis amigos es mucho más importante que lo que yo podría transmitirles, porque yo puedo transmitir una idea. Pero mis cuatro amigos me transmiten cuatro ideas y eso es fundamental, fundamental, porque entonces enriquecemos todo el universo de la actividad que tenemos que hacer. Por supuesto, seguimos con atención lo que hace la terrible Jacqueline. Yo estoy muy orgulloso de ella, es como si fuera mi hija. Estoy muy orgulloso de ella porque, porque siempre eh, he sido de los que piensa, si lo vas a hacer, hazlo, no platiques, hazlo menos oraciones y más acciones. Luego estoy impresionado por lo que ha hecho Hist en los últimos 12 meses con todo y la pandemia. Es un trabajo sobresaliente. Sobresaliente, es, es un trabajo muy importante porque ustedes están verdaderamente en la esencia que puede que puede hacer que las cosas cambien y esos son los jóvenes médicos. Eso eso es muy importante, los médicos van a hacer que las cosas cambien si tienen la información adecuada. Luego Juan Carlos a Juan Carlos, ya lo conocemos, es un hombre que va a todas, eso me gusta, porque va a todas, está siempre en la disposición, está siempre presente, está siempre opinando, tiene algunos comentarios verdaderamente, verdaderamente enriquecedores, que no solamente han dado pauta para que yo tome en cuenta lo que dice, también allá en el cono sur, otras me estaban diciendo una uruguaya y una de Colombia, oye Juan Carlos nos dijo, y me, y me da mucho gusto, yo soy chauvinista y todo lo que pase bueno para México, pues a mí me gusta. ¿no? Y luego Yauzás. Ya Yo conozco a ya Yauzás de más tiempo que a cualquiera de ustedes. Y algo que siempre me ha parecido muy interesante de Yauzás es que es un hombre pausado. Es, no, es un, no es un echado al entusiasmo. él, él es pausado. Yauzás es de los que en una hoja blanca ve el punto negro. Entonces, es un analista perfecto de, oye, David, mira, yo creo que aquí en este puntito, no voy a exagerar, o acá en este puntito, David, no seas tan temperamental. Eso ayuda mucho porque dicen por ahí que de repente uno malentiende lo que es la media naranja en el trabajo, o la media naranja en la pareja, o la media naranja en los amigos. Las medias naranjas son alguien que es absolutamente diferente a nosotros. No es alguien que, que comulga con nosotros. Imagínense. Dos, que, que les gusta mucho la guerra de las galaxias y también les gusta mucho el tamarindo y también les gusta mucho el mole verde y también llega un momento que se aburren. Oye, ¿no? a ti a ellos nos gusta exactamente lo mismo. Es aburridísimo, pero en cambio este chile, este azúcar, este rojo y este verde, y este, eso es maravilloso porque se complementa uno muy bien. Ustedes son una parte fundamental del ejercicio de las asociaciones de pacientes. No solo porque trabajan a favor de de las causas que pueden mejorar el ambiente para cada uno de sus grupos también lo son porque instruyen a favor de la última y más renovada información, como en el caso de HIST para los médicos también lo son porque entienden de la lucha porque la han experimentado todo el tiempo Juan Carlos, también entienden de los procesos pausados que muchas veces son más importantes que los que son abocados a la bravura y eso ya usted lo hace muy bien de la condición de Asia Oceanía. Después, el año que antes les voy a compartir toda la información. Está extraordinariamente bien. Los, eh, la gente de Corea del Sur está haciendo un trabajazo. Un trabajazo. Hay, hay que tomarlo en cuenta. Y algunos otros países eh, en Australia están haciendo un trabajo también muy bueno. Lo vamos a compartir acá en México. Lo vamos a hacer en petit comité, el de nosotros, para que ustedes lo distribuyan a quien ustedes tienen bajo su resguardo, apoyándolos. Es muy importante que a partir, sobre todo del año que entra, hagamos periódicamente una difusión acerca de lo grande que está haciendo Juan Carlos, de lo importante que está haciendo la Jacqueline, de lo trascendental que está haciendo Gis con Berenice, del trascendental e importante que está haciendo allá en la zona de, de Sinaloa, ya usas, porque miren, yo no acostumbraba a hacer esto. Yo iba a todas las batallas. Iba a todas, pero ahora las escojo porque nosotros somos corebacks, no somos linieros ofensivos, ni somos corredores, somos corebacks. Entonces, hay una andanada de idiotas que andan diciendo cosas que no tienen ni sentido y que no tienen una referencia histórica que sea correcta. Por eso hay que hacer que sea evidente cada rato, cada mes lo que está haciendo la Jacqueline, lo que está haciendo la Berenice, lo que está haciendo Juan Carlos, lo que está haciendo, eh, ya lo sabes, lo que estamos haciendo, otros aliados, lo que están haciendo. ¿Por qué es tan importante? Porque hay que refrescar correctamente el ejercicio de la participación a lo largo y ancho de la República y que el ejercicio de participación sea el modelo esencial para que esos que nos tienen que escuchar todo el tiempo, los legisladores, la academia, los médicos, sepan de qué lado se está haciendo el trabajo y de qué lado se están haciendo pendejos porque toman nuestro trabajo como si fuera de ellos lo toman de manera descarada y cínica como si fuera de ellos y eso en verdad no tiene ningún caso que lo sigamos aceptando yo repito ya escojo las batallas que, a las que me quiero enfrentar pero esta es una en la que nos tenemos que adelantar porque no faltan los babosos o babosas con todo respeto que dicen una sarta de estupideces. Por ello es muy importante que el año que entra hagamos un club, el club de los resultados. Y en el club de los resultados van a estar los que hacen verdaderamente un trabajo sobresaliente. sobresaliente Escuso decir que aquí tenemos a cuatro representantes de organizaciones que hacen un muy buen trabajo. Bueno, pero eso lo sé yo. Eso lo sabe la Berenice de, de la Jacqueline o de la Jacqueline de Juan Carlos o Juan Carlos de Yausás o Yausás de mí. Bueno, hay que ponerlo en los medios de comunicación. Hay que ponerlo en los medios de comunicación. La semana pasada hablé a un noticiero y me han hablado como mil personas. No, exagere, como 100 personas. 100 personas entre WhatsApp y... Eso quiere decir que tenemos que hacer más a menudo esta participación de ideas. Eh, la periodista que me habló y hay, hay otros dos que me dicen, oye, siempre están a los micrófonos abiertos, dinos lo que tú entiendas que debes de decirnos. Bueno, también Jacqueline tiene mucho que decir, también Berenice, también Juan Carlos, todos tenemos mucho que decir. Les voy a hacer una pregunta y por favor contéstenmela en el orden que ustedes quieran, pero primero las damas. ¿Qué es lo que han observado desde la perspectiva de los pacientes a los que llega su trabajo que ha sido lo más difícil que los pacientes han tenido que soportar en esta temporada Jacqueline adelante gracias Mare. bueno lo más eh, difícil que han tenido que soportar es eh, la continuidad a su tratamiento ese es punto número uno la continuidad al seguimiento de su de sus consultas con cada uno de los especialistas eh, porque si bien ya llevaban un, una continuidad y mejorar y mejorar así su calidad de vida conforme a su tratamiento, pues se, se vio pausado, no y, y significativamente, pues eh, no no fue bueno para su salud en tanto física como mental, incluso ni para ellos ni para sus familias, no principalmente sus cuidadores, sus padres, y bueno creo que eso también tiene mucho que ver con eh, el tema por supuesto, de la pandemia, pero también con la falta de un plan estratégico de urgencia específico a los grupos más vulnerables. Entonces, creo que eh, eso es a lo, a lo que se han enfrentado los pacientes y sus familias específicamente, ¿no? a lo más importante, la continuidad de su tratamiento y la atención integral, que como un seguimiento periódico deberían de llevar. Bien, ¿Mere? Yo concuerdo con Jacqueline. La verdad es que nuestros pacientes, um, si bien no han. El desabasto de medicamentos es un tema bastante significativo en nuestro caso. El imatinib, aunque es una, una droga que es bastante ampliamente conocida y se usa para un tipo de, de cáncer, eh, que, bueno, para esta leucemia, lo que les pasa a nuestros pacientes es que, como son menos, pues los, el poco fármaco que llega a sector salud, se le da a la mayor cantidad de población que pues son los pacientes con leucemia. De pronto, los pacientes con GIST se quedan sin abasto de tratamiento. ¿no? Entonces, evidentemente es lo que menciona Jacqueline, es falta de un plan estratégico. Creo que en gobierno federal se tienen muy buenas ideas, pero se tienen grandes áreas de oportunidad en la ejecución, porque pues dejan de, eh, no, no estamos viendo cómo los pacientes... ¿Cómo hago yo para distribuir efectivamente el fármaco? ¿Cómo hago yo para que entren más fármacos al país? ¿Cómo hago yo? Se habla muchísimo de que ya se distribuyeron los fármacos, que ya hay quimioterapias, que ya hay abasto de medicamentos en todos los IMSS, que ya se enviaron, pero a, a la realidad es que no han llegado. ¿no? Es, una, es algo bastante significativo para nuestros pacientes. Definitivamente concuerdo con Jacqueline en que el deterioro en calidad de vida el deterioro eh, a nivel emocional. ¿Por qué? Porque pues entra la angustia y la desesperación. ¿Cuándo va a llegar mi fármaco? ¿Cuándo va a llegar? Al día de hoy nosotros, la verdad, eh, licenciado David Peña, no sé si usted se acuerda que usted nos dio una carta para luchar por el abasto de medicamento de nuestros pacientes. Es una carta que hace alusión a los artículos constitucionales y que esta carta nos ha servido como el, el la bandera de batalla para nuestros pacientes hablando un poco sobre lo que decía yausa sobre el tema del empoderamiento al paciente nosotros a la fecha utilizamos esa carta para se la enviamos al paciente junto con la gaceta mexicana de oncología junto con varias evidencias por qué porque pues empoderamos al paciente desde desde lo, lo real no desde la ciencia desde lo que dice la Gaceta Mexicana de Oncología y las guías que me debes de dar y mi, mi, mis derechos constitucionales. Y al día de hoy eso es lo que ha permitido que nuestros pacientes puedan dar continuidad a su tratamiento. Y al día de hoy esa carta nos la han pedido muchas organizaciones y les decimos, esta nos la otorgó el presidente de Femexer, en donde nos dijo y nos orientó que así deben de ser las cosas. y La realidad es que es lo que ha permitido que los pacientes tengan acceso a tratamiento y tengan. Y otro tema también que les ha pasado mucho es la como poca información sobre la gratuidad o no en, en Secretaría de Salud, en todo el, este tema de, de pacientes que no tienen imso ISTE. ¿Hay gratuidad o no hay gratuidad? ¿Hay para unos hay la mitad de la gratuidad o no hay? Entonces toda esta confusión ha generado una cantidad de ansiedad para los pacientes y para sus familias, no están seguros si les van a cubrir o no el tratamiento, no saben si gastar o no gastar, hay gente que ha empeñado cosas, definitivamente es un escenario que todos ustedes conocen, eh, nosotros hemos empujado mucho para, para poder apoyar a los pacientes en este punto, hay donaciones, interfundación de, de fármacos, así como Juan Carlos dice, se donan entre cada uno, etc. Pero creo que eso es lo que más les ha afectado, a nivel emocional, a nivel familiar, a nivel económico, eh, en el entorno familiar eh, gener definitivamente es un impacto muy importante y también considero que el miedo a salir, o sea, al día de hoy pacientes ya vacunados, doble dosis, siguen teniendo angustia, aún portando cubrebocas y auto, de ir a sus consultas, como dice Jacqueline, o sea, dar continuidad, y a eso le sumas que... Eh, a la reconversión hospitalaria, se dejó de reconvertir, este hospital eso no es COVID, entonces el paciente ya no sabe si, si eso no es COVID, si voy o no voy, entonces faltan y empezamos a tener al principio de este año eh, justo, incluso apenas están como que reincorporando un poco los pacientes, ya les están dando ya sus fechas un poco más definidas, pero pasaba mucho que no, ya no los van a atender o el mismo paciente quería, ya, decidía ya no ir, porque le daba miedo, porque a lo mejor ya era COVID. Y entre tar, tercera, cuarta, segunda ola, sí o no, el paciente pues le daba angustia, no iba, y si de por sí no sabía cuándo se le iban a mover, era una situación muy complicada. Creo que la desinformación, la angustia, eh, ha sido inminente en nuestros pacientes y ha sido como bastante constante. eso es lo que les ha afectado a los de nosotros también. Sí, es cierto. <risa> Ahora le toca primero ya usar, Juan Carlos. Adelante, Jonsas. No te escuchas. Decía que complementando un poquito lo que Berenice y le dijeron, pero pues la angustia cada 15 días del paciente de tener que acudir a, a su centro de infusión, no, obviamente la falta de recursos para traslados, para medicamentos, muchos de los pacientes pues de, definitivamente viven en algún pueblo cercano a los hospitales donde los van a infundir y conecta pues a moverse, ¿no? Entonces, si sí se genera una angustia cada 15 días, cada vez que les va a tocar la infusión, primeramente, ¿cómo le voy a hacer para llegar? Y des después ya habrá llegado un medicamento, habrá, como lo que han comentado ustedes, si sí ha habido mucho desabasto, yo calculo que, que el seguro, bueno, el sector salud nos otorga el 80% del medicamento. En el caso de nosotros, ¿no? Eh, siempre nos quedan a ver dos meses por angas o por mangas porque el presupuesto que ya lo metí, que no venía, papá, pero nos dan, nos dan un 80% de medicamento. Como que necesitamos estamos a subdosis, pero pues es lo que hay, ¿no? Eh, seguimos peleando, pues, para que esto no, no crezca, ¿no? Eh, también una angustia muy importante de los, de los, de los pacientes y sus familiares es, pues, no perder la seguridad, la seguridad social, ¿no? Entonces, eh, yo lo que les recomiendo eh, cuando platico sobre estos temas con los pacientes es que ellos se den la tarea de buscar en el hospital, la clínica donde los están atendiendo, a la persona, enfermera, médico, o directivo, que les interese el caso, que les interese el caso para que lo agarre lo agarre la persona interesada como un reto ¿no? y los apoyen porque si logramos dar con el médico que le interese el caso, escribir, exponer, salir, lo que sea, eh, pues le va a facilitar mucho el entorno al paciente. Pero sí, definitivamente es la angustia de cada 15 días de, o bueno, en el caso de ahí, los tratamientos que son cada 8 días de saber si voy a tener o no voy a tener mi terapia. Definitivamente eso es, eso es la, la, la angustia más grande de un paciente. Es correcto. Juan Carlos. Eh, bueno, pues Realmente, Jacqueline y Gere se me adelantaron, es la misma historia, es la falta de, o la carencia de medicamentos, el, el, el no eh, encontrar eh, el mecanismo para ser atendidos adecuadamente en un hospital al que les da miedo asistir, el tener entre, eh, el, el tenerlos en sus manos, un, un par de eh, médicos especialistas, sobre todo en el Gabriel Mancera, medio tiránicos, que, que como, como si fueran César, levantan un dedo así o lo bajan para ver eh, a quién el medicamento les ha mandado a su casa, eso es terrible. Ya hemos tenido reclamos directos de padres de familia diciéndonos esto. Eh, las largas, los largas y prolongadas eh, ausencias del de, eh, el abastecimiento, porque no hay abastecimiento. Y, ojo, estamos refiriéndonos a la, a la realidad del Seguro Social, que es la más importante porque es la institución que atiende al, al mayor número de pacientes con hemofilia, y, y el que tiene factor, porque si nos vamos a la otra realidad, a la realidad de los chicos que se atienden en, en el hospital general, bueno, ahí eh, había existió la promesa, inclusive nos citaron en el IMEGEN, eh, la, la maestra Buenrostro, que ahora está en el SAT, para avisarnos que iba a haber, en lugar de una unidad per cápita de factores de la coagulación en México, que iba a haber cinco o 5 o 5.5, lo cual era una maravilla. El problema es que nos cayó la pandemia y todo eso quedó en, un, eh, en una buena intención. Pero, eh, en teoría, con este medicamento, pues los pacientes, que es justamente los que más, digamos, a mi cargo quedan, eh, los pacientes de, de comunidades indígenas que se tienen en Casa de los Mil Colores y en el Hospital General y pacientes de no, no de comunidades indígenas, pero que se tienen en el Hospital General, no tienen el medicamento. Un medicamento que en teoría íbamos a tener todos, porque con cinco unidades per cápita, eh, este, íbamos a tener todos, las personas la, con hemofilia, medicamentos donde nos atendiéramos. Llámese ISTE, llámese Hospital General, llámese Seguro Social. Íbamos a tener mucho medicamento para todos. Eh, la, la cuestión es que ese medicamento nunca llegó hubo escasez, se reportan grandes, largas temporadas de escasez, inclusive en las instituciones donde tendría que haber medicamento, como insisto, es el Seguro Social, pero en donde iba a haber, porque pues, se quedó en eso, Viva. iba a haber medicamento, no hubo medicamento, que fue, o que es lamentablemente el caso de el Hospital General, en el que a, a, a, a manera de bomberos, hemos tenido que entrar esta, esta asociación, en fila 21, consiguiendo el medicamento de donde lo haya, y la mayor parte de las veces lo hay en Miami, y hemos tenido que, que pagar y, e ir en plena pandemia a, a Miami. Este, de hecho, como creo que tú sabes, yo en octubre del año pasado estuve mal de COVID, y yo atribuyo esto pues, a los encierros de los aviones y, y, y las condiciones precarias en las que uno tenía que ir por medicamento para sacar adelante problemas muy graves de, de chicos que en México no tenían la menor posibilidad de tener medicamento, aunado a que los laboratorios en México estaban molestos. Yo, el, el, la primer, el, el, el primer toque de puerta eran los laboratorios en México, que nos dieran su producto a punto de, cancelar, de, de caducar este, para las, eh, los tratamientos de los chicos atendidos en el Hospital General, ellos se negaban y estaban molestos porque había un acuerdo previo a este famoso acuerdo de comprarles mucho y mejores medicamentos este, y ellos se han quedado con medicamentos en bodega este, porque no ha habido el recurso para adquirir lo que estaba licitado es un desastre, francamente, lamento decirlo David, objetivamente hablando, esto ha sido eh, no sabemos si ahora que empezamos con el semáforo verde, la, la situación cambie y lo prometido lo se pueda traer o si ya quedó en una buena eh, eh, en, en una buena intención nada más porque las condiciones económicas del país quizás no alcancen para para estas licitaciones espectaculares que nos prometieron se publicaron en, en diarios de publicación nacional y nos y nos citaron en el Inmegen, en petit comité a cada uno de los representantes de cada uno de las este, instituciones más importantes del celox del sector salud, incluyendo Marina, incluyendo Pemex, incluyendo este, el, el Ejército Mexicano, eh, el, el, el director de la, este, este de la transfusión sanguínea, de, del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, más la, más la Maestra Buen Rostro, Federación, los pillos de la Federación Mexicana de Hemofilia y tu servidor, fuimos los que estuvimos presentes en el IMEGEN para dar este aviso espectacular. Parece no sé si se va a quedar en el quintero. Eh, y bueno, los laboratorios tuvieron que bajar de, de manera in, sin precedentes la, el, el costo de los medicamentos. Literalmente los arrodillaron para, para dar costos nunca dados en el, en el país. Se aceptaron esos costos, se aceptaron esos, esas cantidades de medicamentos y todo quedó en, un, en una bonita intención por parte del gobierno porque la pandemia lo vino a descomponer todo. No sabemos si después las condiciones económicas de este país permita que esa muy buena intención que sí se tuvo, que se publicó, que se hizo eh, eh, patente en los primeros meses del de año 2020, haya quedado en solamente un, un bonito cuento de hadas. Ese es el, el principal problema, que en hemofilia tenemos realidades diferenciadas de acuerdo a donde estés atendido. Aún en el Seguro Social, con todos estos problemas, se puede decir que los pacientes la van cabeceando, pero hay pacientes que quedaron en, el, en la peor situación que se pudo haber planteado al inicio de ese eh, 2020 que vino a, a, a romper los esquemas de todo en este país. Eso es lo que ha pasado, Daniel. Oh, preocupante. Fíjense que yo he detectado en este año y sobre todo en los últimos meses, Varios miedos. Uno, el 50, escuchen esta cifra monstruosa, el 53% de los muchachos que toman terapias de reemplazo específicas van a perder derecho a biencia y por ende van a perder el medicamento. 53% de todos los pacientes el año que entra entre principios, mediados y fines de año van a perder derecho a bienes. Y como las autoridades acá se agarran de cualquier cosa para quitarte el medicamento, bueno, pues vamos a hacer una estrategia para que no se los quiten, porque algunos cumplen la mayoría de edad, algunos otros ya salen de la universidad, algunos ni siquiera van a ir a la universidad y entonces por no seguir estudiando ya no tienen derecho a, etc. 53%, más de la mitad de los pacientes que hoy tienen tratamiento van a dejar de tenerlo en el año que entra, si no hacemos algo y vamos a hacer algo. Luego, nos hemos encontrado con 18 casos de pacientes que tenían familiares que compraron un seguro de gastos médicos mayores. La adecuación internacional para gastos médicos mayores ya detenta sobre cantidades específicas y algunos de ellos ya se quedaron sin gastos médicos mayores porque no les van a seguir dando el dinero para el tratamiento porque... Hay algunas letritas chiquitas que dicen, cuando pase esto, si llegamos a tal periodo, en ese periodo se va a suspender porque nosotros no podemos pagar esas cantidades. Entonces, esas personas que van a perder la seguridad a través del, gastos, perdón, del seguro de gastos médicos mayores, van a ir directamente a las instituciones de salud. Y eso va a ser una carga que no estaba contemplada originalmente en las plataformas para la adquisición de nuevos medicamentos y la otra que se ha presentado, y ya ustedes lo comentaron en algún momento, la gente sigue teniendo mucho miedo del COVID. Mucho miedo, mucho miedo. Hay, hay personas que no van al hospital porque tienen mucho miedo del COVID. Eh, una persona me habló hace tres meses y me dijo que él estaba consciente, pero que asumía las consecuencias. Y fue al hospital, no voy a decir nombres. Contagió a su mamá, su papá, a su abuelito, casi al perro, contagió a todos, porque él no presentó síntomas importantes, casi no presentó ningún síntoma, un catarrito, una garraspera, pero contagió a todos los demás. Y su abuelita, pelas, de COVID. Bueno, ahora ya no va al hospital, ya no va. Esos tres problemas de los que he mencionado, se vienen encima el año que entra, sobre todo el de los que van a perder de derecho a audiencia y el de los seguros que van a perder la oportunidad de seguir dando gastos médicos mayores. Adicionalmente, eh, el gobierno, tal y como mencionó Juan Carlos al principio de la charla, el gobierno creó expectativas más allá de las razonables y está cosechando en muchos casos frustraciones muy importantes, muy importantes. Esto... No quiero decir que esté haciendo todo mal, porque estoy, estoy seguro de algo. El presidente tiene una intención correcta, no solo buena intención, sino una intención correcta, pero no tiene a los hombres y mujeres correctos en algunos puestos. Eso es evidente, nos ha, nos ha sido evidente a todos nosotros. La desesperanza por este asunto es increíble. Y luego las instituciones. Yo tuve una discusión importante, muy importante, la semana pasada, una discusión violenta con la gente de LIMS, porque hace unas semanas la gente que está trabajando sobre el tema Morquio solicitó al LIMS una reunión y Alejandra Zamora eh, logró reunir a los expertos más importantes en México para estas enfermedades, entre ellos eh, Juanita Navarrete, Luis Carvajal y algunos otros importantes. Y una, perdón para las damas, una pendeja científica les dijo que ella era científica y que ella podía demostrar y que la chingada y que... Luis le dijo, oiga, está usted frente a personas que llevamos más de cinco décadas atendiendo estos temas, tenemos maestría, doctorado, hemos ido a cientos de simposios, a cientos de relevaciones que tienen que ver con datos nuevos y usted se atreve a decir, pendeja caguengue, que no entendemos lo que estamos diciendo cuando me enteré me dio mucho coraje y no me quiso contestar el director porque ya sabía lo que le iba a decir pero me, me puso a sus achichincles mandé a chingar a su madre a todos porque se lo merecían y, y lo más importante es que dicen que eh, eh, nadie ha demostrado, les dije les voy a traer al máxima, a la máxima autoridad en morquio pendejos, a la máxima autoridad al pinche alemán, al máximo chingón para que se quiten de pedos si no atendemos de manera contundente los asuntos que denigran y que no ponen en el, en, en el nivel correcto la discusión. Si, si permitimos eso, vamos a permitir cualquier cosa. Siempre hay que tener muy claro que nosotros trabajamos en esto porque no nos quedó de otra, pero también trabajamos en esto porque creemos en nuestro trabajo. Y ningún mequeterefe de 35 años puede saber más que Juana Navarrete o Luis Carvajal o Alejandro, o sea, no pueden saber más porque simple y sencillamente no tienen la experiencia. En fin, vamos a hacer lo necesario. Yo estoy trabajando en una estrategia que estoy construyendo con eh, los españoles, eh, con Manuel Posada, para, para ver qué voy a hacer para que no pierdan derecho a derechaviencia. Hay en la región de Alejandro, allá hacia el norte, 16 o 17 personas que van a perder derecho derechaviencia rápido en menos de la mitad del año en el sur como 40, en el, C, en, en el Estado de México y el DF como 100. O sea, tenemos un problema grave que, que, que me voy a encargar de, de, de apurarme a resolver porque si no, las mamás, que son una maravilla, se van a morir de miedo, de, de, de miedo espantoso. Nosotros, bueno, lo que voy a decir tiene que ver con el valor que yo entiendo en ustedes. Hay quienes se detienen, hay quienes se van, hay quienes se rajan, hay quienes se omiten, hay quienes guardan silencio. Hay algunos, todavía peor que guardar silencio es ser pusilánime. Esos son muchos, eh, pero también habemos unos pocos que no nos damos por vencidos, que siempre vamos para adelante, que cambiamos lo que no se podía cambiar, que reinventamos, que rehacemos que jugamos con la mejor oportunidad a favor del servicio. Y nosotros sabemos que los tiempos son difíciles y complicados, pero hemos vivido otros más complicados. Y nunca nos vamos a dar por vencidos. Nunca, nunca. Porque a mí no me queda ninguna duda. Cuando veo a la terrible Jacqueline, cuando le veo en los ojos, esa chispita que tiene cada que vaya se cabildeo allá con los diputados, me encanta porque porque la entiendo como combativa, como, como la que es indicada para ir a hacer eso. Cuando observo el trabajo que hace Berenice con su gente allá en Gist, me parece que están haciendo lo que a futuro va a ser fundamental y alguien va a decir, lo empezó Gist y ahora está así de este tamaño. Cuando sigo escuchando y observando que Juan Carlos en razón de Mil y una imposibilidades, va y dona, va y trae, va y pone, va y etcétera, pues me doy cuenta que, que va a todas y que la gente está segura bajo el resguardo de su actividad febril. Cuando Alejandro, como yo, que somos ya personas de más de 60 años, seguimos en esto, pues no será porque nos encanta, será porque tenemos el compromiso de sacar esto adelante. Y no tengo ninguna duda que lo vamos a seguir haciendo. Alejandro, creo que Alejandro y yo, creo que, creo que nunca hemos tenido una diferencia importante. Él le va las chivas y ese es su problema. Los yo le voy a los tomateros de Cuyacán. A los tomateros de Cuyacán. pero Oye, no, David, inclusive, inclusive lo que tú platicabas hace rato, ¿no? Pues hemos sido complementarios, gracias a Dios, ¿no? Sí. Hemos avanzado mucho, este, pues nos hemos enfrentado a situaciones desde que no existían los medicamentos en México, no tenían registro, inclusive todavía algunos medicamentos en Estados Unidos no, no, no estaban autorizados por la FDA, ¿no? Sí. Entonces, sí, ha sido una labor titánica definitivamente. Este, no, no hemos tenido que yo me acuerdo ninguna diferencia, al contrario, somos complementarios, ¿verdad? Y ese ser complementario nos ayudó para abrir muchas puertas, ¿no? David llegaba y las tumbaba y yo entraba y negociaba y luego... David les enseñaba la página de Femexer y pues ya, con eso teníamos, ¿no? <ríe> Así sí. arrancamos, ¿no? David estaba, eh, pues siempre ha estado eh, muy, como te diré, en redes, con mucha tecnología, mucho avance, mucha presencia, ¿no? Entonces el, el, el funcionario que llegaba, si no entendía, a David agarraba la computadora y le decía, mira, aquí está, vas, se la ponía, ¿no? Sí. Fue un buen trabajo, ¿no? Ahorita, este, pues qué bueno que están ustedes, las nuevas generaciones, metidos en esto. El trabajo es difícil, yo siento que viene más difícil, ¿verdad? Por las cuestiones del presupuesto. No veo yo este, intenciones ahorita en el gobierno federal de ayudarnos, ¿verdad? Simplemente lo estamos viendo con los niños con cáncer, que no sé, a veces no entiendo cuál sea la realidad. ¿verdad? si es político o no es político, o lo que sea, ¿no? Pero lo que hemos tratado nosotros es de llevar bien las cosas con el gobierno federal, con el Seguro Social. Obviamente, como dice David, supe, supe del evento ese que tuvieron la semana pasada, un ríspido con Morquio, ¿verdad? Tratar de llevar la fiesta en paz, este, en armonía, ¿verdad? Porque somos complementarios, somos dependientes de ellos mismos, ¿no? Entonces, entre más pasemos desapercibidos en el aspecto rijoso, pues es mejor para todos nosotros, ¿no? Nunca hemos estado de acuerdo en, en hacer manifestaciones, me propusieron alguna vez algunos pacientes cerrar reforma, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no, no va por ahí. Eh, somos, David y yo, de la política de sentarnos, negociar eh, y exigir, ¿no? Exigir derechos. Entonces yo creo que por ahí, por ahí es el camino, pues ustedes los veo jóvenes, ¿verdad? Este, el... Que van a caminar, nosotros ya lo caminamos un poco, y pues estamos para ser, eh, servirles y ser complementarios, ¿no? Qué bueno que David, insisto, ha tenido la, la, la inquietud de llevar a cabo todo esto, y como tú dijiste, David, ojalá pueda, pueda este, seguir adelante y pues cada vez aglutinar a, a más asociaciones, ¿no? Para pues, tratar nosotros de, de platicarles nuestra experiencia, por dónde sí, por dónde no. Sí, es correcto. La, la, la idiosincrasia de nosotros los mexicanos es, por supuesto, única, pero, pero, pero tiene, tiene muchos asegúnes. Miren, les voy a dar un ejemplo. En México, cuando ocurre algo muy importante como un terremoto, nadie como los mexicanos para ayudar. Nadie, nadie, nadie, nadie. Cuando ocurre un siniestro, nadie como los mexicanos. Eso quisiéramos ver en las enfermedades raras. En, en, en Argentina hay más de mil asociaciones. Más de mil. Acá pasamos un poquito de 115. Más de mil. O sea, en Estados Unidos hay 10 mil. En Europa, en todo el continente europeo, hay 10 veces esa cantidad. Hay muchas. Nosotros tenemos que luchar todos los días evangelizando para que la gente haga lo que tiene que hacer. Y es muy complicado hacerles entender que ese es el camino. Sin embargo, no nos queda de otra más que hacer que eso sea posible. Hay que luchar a veces tirando puertas. Sí, la negociación es importantísima, por supuesto, pero a veces hay que tirar puertas. Eh, eh, de esta conversación ríspida que tuve con la gente del INSS, luego me mandaron una carta del director general, que no es para tanto, no me lo puso así, lo, lo pone muy político el pendejo, y yo le dije, no es para tanto porque allí no se te están muriendo los pacientes. No es, es, un para inepto, tanto. es un inepto, es un inepto, bueno, lo más importante de todo esto es que en todos los flancos, en el flanco legislativo donde Jacqueline hace un trabajo estupendo, en el flanco educativo donde Gis hace un trabajo estupendo, en el, en el, en el ámbito de la negociación donde ya usas, es muy cauto para el tema, en el ámbito de la lucha y participación solidaria, Juan Carlos es el arquetipo más importante que yo conozco de esa lucha. Y en el otro ámbito, el que nos toca a nosotros, que es aglutinar las mejores causas bajo un centro de gravedad poderoso que las atraiga para hacerlas robustas en el tiempo. Es muy importante. Aquí de lo que se trata, no se los tengo que decir, ustedes lo conocen muy bien, no se trata de correr, se trata de no perder el paso por años, por años, por años. No perder el paso a lo largo de los años. Eso es muy importante. Seguramente un día, las generaciones futuras no van a saber todo lo que tuvimos que trabajar. No tienen por qué saberlo. Con que estén bien es exactamente el ejercicio al que queríamos llegar, es la meta a la que queríamos llegar. Alguna vez he dicho que en muchas ocasiones, en algunas reuniones a las que yo asisto, no soy muy, no, no soy muy participante de las reuniones playeras, ni en los hoteles, ni nada de esto, porque yo soy yo voy a los madrazos allá donde hay que solucionar las cosas, no voy a sacarme fotos. Eh, pero a, a veces cuando he estado, a, a, hay, hay personitos que me jalan el pantalón y me dan las gracias. Y, y yo ni siquiera sé cómo se llaman, pero, pero me dicen, es que mi mamá dice que usted. Ah, ok, muy bien. Me da mucho gusto. Y eh, lo he dicho recientemente, yo quiero tener la fortuna, la suerte maravillosa de morir tan solo un minuto después de haber ayudado a un enfermo. Esa sería mi petición para el Todopoderoso, que, que, que me permita, antes de morir, un minuto antes ayudar a un enfermo más. Eso, eso es lo que yo quiero hacer. David, Esta charla, perdón. perdón no, digo, eh, antes de que termine esto, quisiera dar una última opinión. Tú sí, me avisas mira, claro. en este momento. Sí, sí, todavía, todavía no lo termino y estoy okay. a su disposición. Bien. Eso es para mí muy importante y y por supuesto, a todos ustedes les queda claro algo importante. Uno sabe con quién puede contar, porque uno no nació ayer. Uno sabe con quién cuenta y con quién no puedes contar. Hay golondrinas que no hacen verano, hay algunas aves que son para siempre, y eso es fundamental. Ustedes son mis amigos para siempre, desde siempre y para siempre. Y no solamente... Me han demostrado su amistad a través de la charla y el abrazo y, y, y el tendido de la mano. Me han demostrado su amistad haciendo lo que tienen que hacer. Y eso es lo más importante. Lo más importante, las personas vamos a pasar. Pero los hechos, los resultados, ahí se van a quedar a favor de los más desfavorecidos. Y de eso se trata la vida, de que como llegamos y encontramos, lo dejemos diferente cuando nos vayamos y diferente me refiero, mejor, no peor, mejor, que hayamos participado con algún proceso que sirvió para que otros tengan una oportunidad diferente. Perdón, Jackie. Gracias, David. Bueno, esta petición que le hiciste desde pues, allá arriba, pues creo que sin duda se va a conceder, porque todo el tiempo estás trabajando en ello, entonces ten la seguridad que así va a ser. Eh, por otro lado, eh, sí, también quería puntualizar digo Estamos aquí a aprovechar esta ventana de oportunidad para decir también las cosas que se lograron en esta pandemia, que no fue nada fácil, pero gracias a la continuidad, a la estrategia y a la eh, certeza de saber que vamos por el buen camino y al trabajo constante de todo un equipo de trabajo, eh, he de decirlo siempre, eh, es que puedo yo decir que se lograron cosas muy importantes que en otros años atrás no se habían logrado y fueron en pandemia. Y fue a través de Zoom también, claro que también nos daban miedo de salir algunas veces contadas y tuvimos que hacerlo. Eh, digo, fue responsabilidad de propia y también eh, por voluntad propia, pero también nosotros también estábamos con esa incertidumbre y estamos y seguimos así. Entonces, si bien, sí, por supuesto, nuestro respeto, nuestra admiración a ti, David, como siempre, también al señor Yauzas, como bien lo dice, el camino que han emprendido desde hace muchos años, ya un cuarto de siglo, se dice fácil, pero bueno, evidentemente no lo es, y parece que vamos empezando otra vez, ¿no? y así sucesivamente todo se va actualizando y seguimos viendo retos tan complejos como al principio. Pero también hemos de reconocer que ha habido ya un camino forjado, y eso es lo que nos permite a todos nosotros y a otros también a seguir este camino. Lo que es muy importante y siempre lo digo, que no conoce la historia está condenado a repetirla y si bien somos generaciones jóvenes también he de decir que estamos haciendo cosas que antes no se hacían por lo tanto también estamos haciendo historia en objetivos específicos y contundentemente importantes para toda la comunidad de pacientes pero también para la sociedad de profesionales de la salud que por lo mismo, digo, cada... Eh, por por cada uno de nosotros como habitantes en nuestro país, eh, tenemos muy pocos eh, especialistas y médicos generales en, en, a nivel nacional, pero también, es de decir, los genetistas que juegan un papel muy importante en este tema, así como los cardiólogos, los nefrólogos, en fin, todo un grupo transdisciplinario, pues tenemos, eh, estamos carentes de todas estas especialidades a nivel nacional y por lo tanto también la educación continua, como bien lo ha trabajado eh, gist con, con Bere y con Rodrigo y todo su equipo, pues creo que es fundamental. Entonces, eh, creo que también eh, eh, se debe de reconocer el tema, nos encontramos personas muy importantes en el camino, legisladores comprometidos, no nada más sensibilizados y políticos, no al hablar y al decir que están comprometidos, sino también en la acción, y en la acción eh, contundente de decir, sí le voy a esta iniciativa y sí voy a trabajar para caberle el presupuesto, porque sabemos muy bien que iniciativas que están específicamente en nuestra Ley General de Salud, o las reformas o puntos de acuerdo que no vayan acompañados de un presupuesto etiquetado específico, son palabras al aire y son pues incertidumbre para todos. Entonces, eso he aprendido yo en, en los pocos o muchos años que, que llevo en esto, que si no conocemos específicamente cómo defender o cómo hacer o cómo actuar en el momento, volvemos a repetir patrones. Entonces, debemos estar siempre bien eh, informados y atentos, toda la comunidad de pacientes, eh, profesionales de la salud, nosotros como líderes de la sociedad civil, eh, la industria, todos en general debemos de estar atentos a realmente cómo se deben de hacer las cosas para que sucedan, Realmente, y no nada más la comunidad de pacientes piensen o crean una falsa expectativa de lo que quisieran ellos, obviamente, por urgencia que se requiere hoy por hoy. Pero sí que tengan la, la certeza de que se están haciendo las cosas. Eh, recientemente, el 4 de septiembre de este año, en el estado de Quintana Roo se aprobó una iniciativa de ley con presupuesto etiquetado año con año, para que se pueda realizar un tamizaje neonatal ampliado, hasta 67 enfermedades a detectar, y justamente eh, a partir del año 2022, a más tardar el 1 de junio. Entonces, eso es un logro muy importante, que eh, sin duda va a trascender a nivel nacional, y si Quintana Roo puede, todas las entidades se pueden homologar. Entonces, sí se pueden hacer las cosas, si se hacen bien, si se hacen ordenadamente, con las personas adecuadas, con conocimiento, con la voluntad y la certeza de hacer bien las cosas, entonces no es decir, queremos presupuesto a nivel federal, hay que sentarnos, hay que hacer lápiz, cuenta, hay que tener toda una ruta de trabajo, porque es muy fácil pedir, es muy fácil solicitar desde aquí o por medio de una carta, en fin, es un trabajo que debemos estar todos dispuestos y atentos todos los días para poder llevarlo a cabo, como un grupo, entonces eso es algo muy importante que se logró y el día eh, Nacional de los Tamices Neonatales también, el 28 de junio de cada año vamos a conmemorar este día afortunadamente y bueno, es una ventana de oportunidad para el interés superior de la niñez justamente para prevenir secuelas discapacidad, que somos uno de los países con mayor discapacidad y por supuesto también por ende, con mayor atención a las discapacidades entonces es un trabajo que se ha venido realizando poco a poco, pero a paso firme y gradualmente con logros. ¿Para qué? Para que la comunidad de pacientes esté atenta y esté informada y sepa que sí se está haciendo el trabajo aún en pandemia. Cierto. Hace unos días, bueno, yo felicité ya a Jacqueline de manera personal. Evidentemente es un trabajo, es muy bien hecho. Es un trabajo que va a favorecer a quien más lo necesita. Me acuerdo que... Eh, cuando la felicité, tuvimos una llamada telefónica breve y le dije, bueno, ok, lo que sigue, lo que sigue, porque eso ya fue, ahora lo que sigue. Jacqueline, como, como ustedes lo pueden entender, es una dama joven, tiene mucho, mucho, mucho que dar todavía y estoy seguro que nos va a seguir sorprendiendo gratamente. Bueno, ya no es sorpresa porque sabemos que trabaja, pero lo que quiero referir es, nos va a dar... Algunas noticias que son muy gratificantes. Eso es muy importante. Otra cosa que yo siempre he valorado muchísimo es el reconocimiento. El reconocimiento. Eh, platiqué con la Jackie hace ya varios meses, o quizá un año. Y le decía que de repente me hablaban y me decían, oye, ¿cómo va esto del tamizaje? Y yo le decía, no, no, no, yo no hago el tamizaje. Na, yo no hago nada del tamizaje, lo hace Jacqueline. No, Y me volvían a preguntar, que no, cabrón, lo hace Jacqueline. Bueno, pasó un tiempito y ahora ya nadie me pregunta porque saben que lo hace Jacqueline. Jamás, jamás me he colgado medallas que no me correspondan. Tampoco doy lugar a que haya especulaciones cuando yo hago algo y algún otro pendejo dice que lo hizo. Yo digo, yo lo hice y, y dime tú cuándo estuviste ahí. Nunca. Pero siempre es importante reconocer que, que es, es como si yo digo, ando donando un chorro de este tema de la hemofilia, de los factores eso, eso lo hace Juan Carlos, evidentemente. Ando educando a un chingo de universitarios, eso lo hace la Berenice. Ando haciendo negocios, eso lo hace el Yausaz, no lo hago yo. Si reconocemos en cada uno de nosotros la pauta en la que somos exitosos, tendremos un collage interesantísimo de apropiaciones que pueden servir a favor de todos. A favor de todos, porque... Lo que es bueno para cualquiera de mis amigos es bueno para mí. Todo lo que es bueno para mis amigos es bueno para mí. Así como yo entiendo que lo bueno para mí es bueno para mis amigos. Eso, eso siempre lo entiendo así. Claro, David. Y hay algo que también no quiero dejar de lado, pero a veces, Hija. no sé si les ha pasado, a veces te dicen, bueno, es que es protagonismo. No, sí. no es protagonismo. Eh, es el hacer bien las cosas y realmente reconocer y llevar una continuidad correcta. Eso es, eso es lo más importante, el no estar constantemente, como tú lo dices, ¿no? este, repitiendo y repitiendo lo que se hizo, ¿no? sino todo lo que falta por hacer. Hay muchísimo trabajo que no nos da ni tiempo de, de enlistar. ¿no? Ahora bien, hija, hay, hay ciertamente este sesgo protagonista, o más bien, la expresión es así. Hay protagonistas que lo son realmente, y que hacen un trabajo extraordinario. Son protagonistas. Hay otros que creen que son protagonistas. Y hay otros que son verdaderamente nefastos. Yo admiro a los protagonistas que hacen su trabajo. Digo, ah, cabrón. Ahí está la chingaya que Lynn ya lo volvió a hacer. ah está la Berenice, ya lo volvió a hacer. Ahí está la... etc. Porque hay otros que creen que son protagonistas y son un verdadero pendejo. Eso es absolutamente eh, una piedra de construcción en todas las asociaciones de todo el mundo. Hay protagonistas en todos lados. Hay que, hay que hacerle caso o hay que tomar en cuenta a los que son trabajadores de verdad. Y tienes razón, Jacqueline, tienes razón. El protagonista exacerbado no sirve mucho. El protagonista que exacerba su pasión, su entrega y su devoción por un trabajo es bienvenido siempre. Bienvenido Siempre, absolutamente siempre. Yo les quiero pedir que antes de que concluyamos esta reunión, ahora sí, me permitan hacerle unas preguntas a cada uno de ustedes y le damos contestaciones rápidas. Son básicamente preguntas a mis amigos. Voy a iniciar por las damas y voy a iniciar por la Berenice. Berenice, lo que no puede faltar en tu bolsa En mi bolsa, mmm, un llavero que me regalaron mis sofás. Ok. Y mi tía, que es como la persona por la que estoy aquí en las causas de los cánceres raros. Okay. Eso es lo que no puede faltar. Todo lo demás. Okay. Okay. Hora del día favorita. Hora del día favorita, las 12 del mediodía. Okay. Si pudieras traer a alguna persona, la que tú quieras, de la historia pasada o presente, con la que te gustaría platicar, ¿qué persona sería? Marie Curie. Madame Curie. ¿Eres ruda o técnica? Técnica. Técnica. <risa> ¿La melodía que más te gusta? Mm, el jazz. El jazz. Todas las versiones del jazz me gustan. Muchas gracias, mija. Jacquelina, terrible. Lo que no puede faltar en tu bolsa. Estoy. Mi celular. Ok. ¿Hora del día favorita? Eh, las siete de la noche. Las 7 de la noche. Si pudieras tener una persona de cualquier época del, del tiempo con la que te gustaría platicar, ¿a quién traerías? A mi mamá. A tu mami. ¿Eres rudo o técnica? De las dos, cuando, depende de la ocasión. Ok. <risa> ¿Tu melodía favorita? Eh, la música tranquila, la música clásica. clásica Me gusta mucho Andrea Bocelli. Ok. Joven, ¿ya usas lo que no puede faltar en tu cartera? En A mi bolsa, la, lana, la llave ¿sas? de regreso, la llave de regreso para abrir mi casa en la noche. Ok. ¿Hora del día que te gusta más? 5 de la mañana, cuando me levanto. Correcto. Si pudieras traer a alguna persona de cualquier época de, del tiempo para platicar. Igual que Jacqueline, a mi madre. A tu mami. Rudo o técnico. No, tú eres técnico. Técnico, Voy, técnico. Me técnico. ¿Tu melodía favorita? ¿Melodía o este, canciones? Canción, la que tú quieras. los be Los Beatles. Joven Juan Carlos. ¿Qué no puede faltar en tu cartera, mariconera, o lo que uses? Pues mis llaves, David, okay. mis llaves. El celular a veces se me olvida. Ok. ¿Hora del día favorita? Las ocho de la noche. Eso. Si pudieras ser alguna persona. Mi esposa. A tu esposa. ¿Rudo o técnico? Rudísimo, creo que tengo fama internacional. Rudo. Rudo. ¿Tu melodía o canción favorita? Eh, me gusta mucho el, el rock, el blues y mi favorita, creo que la Tonk Woman de los Rolling Stones. Ok. Lo que no puede faltar en mi cartera es la foto de mi familia. Eh, la hora favorita del día es a las 6 de la mañana, yo me levanto a esa hora. ¿Qué persona me gustaría eh, volver a platicar con ella? Mi madre también. Mi madre soy rudo y el tipo de música que más me gusta es la de los Credence esa música pues bueno. me gusta mucho esa, esa música me gusta mucho muy alegre yo verdad, les amigo. quiero por último preguntar a todos ¿Ya Yausas, ¿estás contento con lo que haces? sí, cómo no Juan Carlos. Pudiera... perdón, perdón Yausas, discúlpame ojalá pudiera hacer más gracias Yausas, Juan Carlos ojalá pudiera hacer más. Creo que no estoy tan satisfecho. Ok. Jaquelina. Sí, estoy muy feliz y muy ansiosa por el mañana, okay. <risa> por seguir haciendo lo que más me gusta. Ok. Berenice, preciosa. Yo también. Inmensamente feliz y coincido que ojalá pudiera hacer más. Si yo muriera hoy, diría que hice todo lo que pude, pero quizá podría haber hecho más. Ha sido un placer enorme saludarlos, hablar con ustedes, reconocerlos como mis cuates, la preciosa Jaquelina, la preciosa Berenice, mi cuate rudo, rudísimo Juan Carlos, mi cuate negociador, y ya osás terrible, les aprecio muchísimo. La otra vez estaba, fíjate que la otra vez estaba viendo una tira eh, animada que hay en Argentina de Boogie el Aceitoso, ¿conocen el personaje? Vale, tengo un libro yo de Boogie el Aceitoso. Yo no, no, pero lo voy a buscar, ahorita lo voy a buscar. <ríe> búsquenlo, es un rudo, rudo, rudo, rudo. Y le decía Celita, "Mira, este es Juan Carlos, nada más que en Argentina. Este es exactamente. Ah, por no razón tiene el libro. Por razón <ríe> tiene el libro. <ríe> Porque además es así fuerte Ahí como Juan inspiró. Carlos. Es, es, es así robusto como Juan Carlos. Y vean, por lo menos búsquenlo en internet, Boogie ¿Cómo el Aceitoso se llama. Se llama. Se llama? Boogie, Boogie el Aceitoso. Boogie. Bugie el, el aceitoso. Salí en la jornada, sale en la jornada. Sí. Bugie el aceitoso. Sí. Buenísimo. El eh, encuentro de las voluntades es lo que hace maravilloso a este mundo. El encuentro de almas gemelas que participan hacia un mismo objetivo es encantador, es fundamental. Ustedes no son mis amigos, son mis hermanos y yo les aprecio enormemente, enormemente y aprendo todos los días. Con cada una de sus acciones, eh, aspectos que son muy importantes en la estructura de toda mi vida. Muchas gracias por estar cerca siempre. Muchas gracias por ser tan amables. Muchas gracias por ser tan luchadores. Y lo más importante de todo, muchas gracias por no darse por vencidos. Les abrazo, como siempre. Y antes de que termine el año, tenemos todavía otras dos: una para finalizar el año y brindar todos, y otra para una reflexión que tiene que ver con lo que viene en los próximos días que ya será, no se los digo ahora, pero será una noticia que va a impactar a nuestros enfermos. Eso, impactar positivamente. Eso lo dejamos pendiente para la próxima reunión. Déjenme ir a cenar, que no he comido. Ya quiero ir a cenar. Tuve un, tuve un Zoom poquito antes de este, media hora antes de este, tuve otro Zoom. Y hoy, hoy nada más tuve cuatro. <risa> <risa> ya quiero ir a cenar. Muchas gracias, preciosa, jacquelina Muchas terrible. gracias, David. Dale gracias. Permice, gracias, gracias, gracias, gracias a todos. Ya Igual usas, luego nos mandan no. unos tacos del gobernador, ya usas, por favor. ¿Cómo no? Juan Carlos, amigo, hermano, que están muy bien sea, todos. Sabes, David, Muchas gracias a todos, Bere, saludos, Juan, ya usas. Bye, bye. Un abrazo saludos para saludos a miselita. Un abrazo para Rodrigo, sí, mi hija, por, por supuesto. Gracias, claro. Me saludos a las nietas que ya deben estar dormidas o todavía no. No, todavía no, ya casi, ya voy para allá. Eso, <risa> muy bien. Vale. Cuídense bien, amigos. Bye, bye. Bye. Hasta, Hasta la bye. próxima. Luego, luego te marco, Jacqueline. Luego te marco. Sí, Juan, ¿Sí? con gusto, ¿Sí? yo quedo atenta, como siempre. Por favor. Vale, <risa> muchachos. Bye bye. bye, bye. Saludos. Bye, Juan Carlos. Salud. No, no hagas caso a la llamada que te hice, era para, para encontrar el link, pero encontré el link de hermano. Lo no encontré al tiempo. Saludos, bye, bye. igual.